Sí, ahora sí. En este juego me siento poderoso, Rodrigo. ¿Ah, sí? Te lo voy a hacer pasar en 5 minutos. ¿Qué onda, minutos, gente? ¿Ah? Oh, mira eso, señor. mirá la cara del... <risa> ¿Qué <risa> onda? Yo era el presidente de Corea. Joda, oh, <risa> loco, ¿tú tenés fácil? ¿Andá para el principio? Estoy yendo ahí, coño. Pero boludo, estás... Pero ¿por dónde fue <risa> boludo? ¿Qué onda, gente? ¿Cómo <risa> andan? Estamos yendo a... ¡Ah, No, no, no, no! no. <risa> ¿Qué onda, gente? Queremos jugar al... A de Multiplayer. Amigos, sos muy choto. Man. Mira, mira, se, se empiezan a chocar todos porque empiezan a volar si aceleran un poco. ¿En serio? Topo. Mira a ver. a ver. ¿Pero vos podés, vos podés volar? Pues se sabía el truco. Ah, ya me... <risa> Boludo, ¿cómo te sabes el truco? Che, pero vos no podés volar. No, porque tengo moto. ¿Y pero el otro tampoco? ¿Y los autos? Sí. Yo no veo que qué vuelo, flaco. Arre. Sí. ¿Tenés ¿Tenés Andá allá. Ahora andate para allá, para la izquierda. No, y eso no sabía que se puede tirar así. Sí. ¿A dónde voy? Pa a ver, quiero ver si puedes volar. Anda, agarra el auto, agarra el auto. ¿Cómo uh, no voy a poder volar? Boludo, tenés no? que reiniciar el juego si querés. A ver. No, no puedes volar. Ah, sí puedes volar. Bueno, anda para allá. <risa> <Uy. risa> la mierda del auto. <risa> Pero anda para atrás, anda para atrás. Para el otro. ¿tras? ¡Para atrás! Ahí, ahí! Seguí derecho, seguí derecho. Hay un lugar que no me acuerdo dónde mierda era. Sigue derecho. Anda, la banda. Jajaja <risa> Cuando aliado. ¿Viste el video de Chapón, mi amor? De... ¿A ver, kid, me puedo levantar hoy? Ay, Dios, en serio No, no, pero espera porque se puso cosa de aliado. Poné la concha <risa> pegaba también ¿Eh? Ah... Ah, ¿Qué sí. No, Uy, no, para esto me da... Ah, <risa> ¡Hijo de mil! <risa> Brudo, Te van a Te van a Te va a agarrar anda, derecho, de seguir el derecho ¡¿Dónde mierda?! ¡Era para jugar multijugador! Espera, a ver. Vinco. A ver, eh, GTA, GTA. Que sea la última vez, eh. Que sea la última vez, vieja. Multiplayer. Uh, no. Uh, justo estaba la policía. Corré, boludo, ah. ¡Corre, boludo, ah. corre! Ya sé, ya sé. Para, bueno, para pará. ¿Dónde estás? O sea, un segundo que tengo un asunto que arreglar. Mostrarme el mapa. Mostr... <risa> boludo! Doy... <risa> Me doy vuelta dos segundos. <risa> ¡Ay! el otro lado! ¡Dios! <risa> <¡N> me voy a Te la tengo... no! ¡Dios boludo! ¿qué? Control del orto marca Kitech arre ¡Marca Kitech! ¡Uy Dios! ¿Te puedes ir a Coso a Grove Street? ¿A la Bond <risa> Street? Ay, <risa> voy, boludo! Espera que salgo del hospital porque me, me... Tengo que ir al... Como me morí en la Bond a Street mí, A mí me gusta ir a la Bond Street porque siempre me reconoce gente boludo, Y me encanta porque son to somos todos Edgis Tipo son todos así con aguitas me Colgaditos? No Con naritos. Ah no. uh, Uy, saca el bueno. Bueno, anda para, anda, a Grove Street, tírate por ahí Uy no, boludo, la concha Uy uh, bueno, para, a ver oh, Ojalá en la Volaba. Eh. Andá para atrás, andá para Me atrás. cago en el auto de es un hijo de puta, boludo, anda, a Grove Street Estoy yendo a, a, a Bond Street, pará Pero no es que esta mierda, abuela. Bueno, Mejor, boludo bueno, Sí, eh. sí, vos seguís La concha de tu madre, Nacho Ay, Dios santo este temazo. Pará. Ay ver, Dios, ya, ya me voy. Anda, a ver. Anda, anda a la Groove Street. A la <risa> Groove <risa> Street. No puedo. Me queda. Mm. Mm. A ver. Poneme. ¡Ah! ¡Ah! Acá, acá, acá. Quédate ahí. Eh. Pon el mapa. <risa> pon el mapa, pero... <risa> Hacer eso mal mapa. Espera. L2. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Anda derecho, sigue derecho. Donde estás vos ahora parado. Anda derecho. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Derecho, La derecho, loca. derecho. Derecho, derecho, derecho. Ahora metete por ahí. Sí, sí, sí. Y dere, derecho, metete por ahí. ¿Acá? No, sí, ahí, seguí derecho. Hola, arre. Seguí derecho, derecho, derecho, seguí, sí. ¿Para qué se ah. Sí, hijo de puta, ahí está. A en las casas abandonadas, ese ahí. Sí. Oh, mirá quién te toca. Hola. La nena. ¿Qué onda? Un pete de 20 pesos. ¿Mismo? Hola. <risa> ah, no, no, Hola. Ya no quiero si es ese. Hola nena. <risa> en internet, en la vida real. <risa> en internet. En, en Instagram. En Instagram, en la vida real. En la vida real. El, tío, <risa> el, el padre. El padre. El padre. No, es? El, el, el padre oh. Ese es el padre. El hit al, al, a Gracie. <risa> a Gracie. <risa> ¿Qué es este? Na. Va a venir, Mergogli. Mira acá, no. nene. ¡Otra vez! Mira cómo. Conmigo, mi amor. Muy... Interracial. No, que raro, boludo. Bueno, eh. Bueno, basta. ¿Hace cuánto tiempo? A ver, resultó? ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Prese L-Wutton. Ah, algo, oh, mirá. Oh, hoy voy, nenes Ah, le Yendo a. La Fundación Feliz de los Padres. <risa> los niños, boludo. <risa> Feliz de los niños, no, mal. Sí. Intentamos con la... el jardín infante, boludo. Bueno, ¿sabes cuál es nuestra misión? ¿Qué hacemos? Vení, vení, vení. Bueno, pues, bueno yo te sigo a vos, dale. Dale. Vamos a buscar, nene. Che, corre rápido. ¿no? Si soy un viejo re. <risa> Uf. Así corre de la cana, boludo. <risa> eh, ¿qué onda? Eh? ¿qué onda? Veta? eh. Vamos a otra ciudad que nos persigan con 5 de... Uh -huh. Me los vaya. ¡Ah! Oh, ¡Ah! Oh, ¡Nos va a quedar tiros! ¡Arranca, arranca, arranca, arranca, arranca! <ríe> Uy, ah, para. no tengo armas, boludo Ay, ¿Cómo es el truco? ¿R1? Sí ¿R2? Sí. L1, R2 Izquierda, abajo, derecha, arriba Izquierda, abajo, derecha, arriba Che, ¿Manejo yo? No, no, no me salió, boludo No me salió ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿R1? R1, R2, l 1 R2 Arriba Izquierda Ah No, no me sale A cero lo a ver Ah, sí, a ver Claro, ahí ¡Ahí está! ¿Cómo cambiar de arma? Uy, esto es un incordio ¿Cómo cambiar de arma? Con R2, fíjate ¿No puedo? Porque estamos dentro del auto Ah, qué pelotudo Bueno, andate para otra ciudad Yendo aquí te Yendo a ver. sin, sin domesticar. <risa> ¡No, no, no, cuidado! Está todo Ay. controlado, padre. Manejás como el culo, boludo. Che, yo lo puedo manejar a otro. Ah, no. Yendo nada, a ver una pero reverenda. ¿dónde te vas, boludo? Yendo a ver una reverenda obra. Yo, anda, a ver, anda de derecho. Tipo, no, no, estoy yendo de derecho. Pero otra ciudad, forro. Ahí está yendo para cualquier Giro lado. Entonces, yeah. <risa> ah. Che, si me caiga el agua no me muero, ¿no? Que boludo, ¿qué te pasa? ¿Que sos dios que no te vas a morir? Ah. Ahí me tira. Mira pero... vos. Eh, eh, eh, eh, eh. ¿Dónde estás yendo, boludo? Eh, te cagaste todo Bueno, dale, tirame vos la data donde Pero voy? sigue derecho Bueno, sigo derecho Sigue derecho Tenemos que durar hasta 15 minutos vivos What the fuck? Ah, salió el usted, Me asusté, boludo Uh, las nubes ¿Otro truco? Otra nube Jajaja <risa> Las nubes taparon la nube, el sol, el sol quizás, quizás el problema... ¡Soy el yo! Ah, esa canción, boludo, te juro que nos quedó recontrape... que la, la idea original en realidad era que yo iba a aprender a tocar el... El coso. El, el charango. El, el... Sí. La mierda esta... Nacho, ¿a dónde está yendo la concha? Me dijiste que vaya derecho. ¡Pero para! mira el mapa! No puedo manejar el mapa del mío, Pero mapa. para, pone map. X. Y X. Oh. No sé ni dónde estamos yendo, bueno vos seguís derecho Vamos a hablar de mientras Gente, este es un momento muy íntimo Estamos yendo a cualquier lugar boludo Por acá no es driving skill Uy uy uy, uy. Esa. Habilidad de manejo Soy un capo, yo tendría que ser Uber Boludo por favor, buscaba tierra Que la tierra padre, yo te voy a dar tierra quiero O sea, quiero ir a una ciudad boludo ah, Para, para, para, para, a ver Ahí está ahí, ahí veo. No, pero esta es la de antes. ¿Está No, no. Esta es otra. No. Este es el Gran Buenos Aires ahora. <ríe> Bienvenido. No cool, está gendarmería bro. ahí. Es otra ciudad, ¿en serio? Claro. No. ¿Ves? ¡Sí! ¡Sí, pero sí! ¡La concha de tu hermana! ¡Vos dame, a, a, a mí. Bueno, pará, pará, que bajo despacio. ¿Cuatro boludo. estrellas, boludo? Y sí, porque entramos de... Cuatro... ¡Uh! ¡Vamos ahí, ahí, ahí! ¡Al pa casino, boludo! Uh, pará, que no quiero hacerme ba mierda. Bajá tranquilo. Pero es que no puedo bajar. Pará. O sea, desacelerado boludo. No se puede. Es el auto de, Harry, de Ron y Harry Yo Potter te esta mierda. ¿no? <risa> <risa> <risa> oh, run! Ay para ello. Para Potter. que vean que... Uy no mira qué mal que estoy bajando. mierda un periculo, Harry Potter. Para qué no quiero bajar arriba un edificio boludo. ¿Por qué no podemos entrar no? ¿Por qué no? Ay sos un hijo de puta. Pero Salís... mira la guita que nos dieron. Salís ya del auto. No tengo no, de ¿cómo voy a salir Hay de... que salir el otro porque no tengo. Pero dale, coge. No esperá, tengo... voy a. No tengo arma. O sea, tengo que equiparme el arma y, y entrar y salir dos bueno, segundos paramos, de auto. acá ¡No! <risa> <risa> Ay, pero, pero, pero, dame un segundo. ¡Es una se mierda, boludo! Dame un segundo. Ahí está, listo. Dale, entrás. Ey, tenemos salud de chuchota. Uy. Mira cómo manejo yo, eh. No sé cómo se maneja weón. Ay, Dios. Así, ¿no? Uh está buenísimo Uy, esta boludo. ciudad está buenarda, boludo Uy. Bienvenido a la plata ¡Dea! No, pero... ¡Salí, salí, salí! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¿Estás volando? ¡Saliste volando! Tantas maniobras, tanto manejo, <risa> tanto, tanto desempeño hacia el volante. No, oh, qué paja, boludo. ¿Intentamos otra vez? ¿Y ahora qué pasó? Ahí está. Padre de pecado. Arre. <risa> ya fue, boludo. ¿Vos te podés elegir un personaje? Creo que sí, ¿verdad? ¿No, no? No, uno tiene que hacer CJ. Oh, hola. Hola, nene. Ahí está. ¿Con qué pego? Ah, con el círculo, ok. Bueno, vamos. ¿Qué activaste? Ah. ¿Con quién cambio de arma? Con esto, ok. ¿Con qué apunto? El yo preferiría tipo cagarnos a tiro. Bueno, no. Pará la concha de tu hermana, me llega así. No, igual no te puedo disparar vos. ¡Ah, ah, ah! Para, pará, pará, pará ojo, pero tú pará. Oh. No, a mí no me puedes disparar. Pará porque me pongo nervioso y empiezo a disparar. A ¿no? mí no me puedes disparar, nene. Mira el viejo boludo. <ríe> qué onda, pibe. Che, me estás disparando la concha pelirroja de tu abuela No igual no, no te hago daño No, no, claro boludo, mirá, mirá mi barra de vida No te hago daño boludo Mirá ¿Ves? Che, está bueno porque estamos disparando y no viene la... ¡La concha de tu hermana, Rodri! <risa> ¡Pará, pelotudo! ¡Basta, basta! ¡Ah, sí! ¡Uh! mira, ¡Qué mi... <risa> ¡No! ¡No! ¡No! No de tu hermana. <risa> sí, otro tiraré. Ay, es muy bueno este modo, boludo. es muy bueno! ni idea! Me está gustando mucho, boludo. ¿Qué? boludo? Te conozco, vos, nene? ¿Qué? ¿Qué, Nacho? Vamos los dos con una. No, cada uno con una moto. Ah, bueno, a ver. <risa> <risa> Ok. LOL. El... Rolf. Concha de tu hermano, loco, déjame romper los huevos, eh. No puede, no puede. Mira cómo entró esa, boludo. Hijo de puta. Hola. ¿Te gusta mi boca, bebé? Está para avisarte. Yo qué, Yo te soy... voy a bendecir. A ver, para concha ¿Qué el vivo La concha hoy? de tu madre. Con R1, para de pegar. Pero no quiere... Pero quiero apuntar libremente, boludo. Quiero apuntar libremente. ¿No puedo? <ríe> eh, eh, me cansé ¿Vale? de la iglesia, estoy harta. <ríe> Malitos pendejos. Ahí está. Vale. ¿Moto cada uno? No, Nacho. Pará, listo, era para, para perder. Bueno, pará, vamos a buscar... No, la concha de la alba Vamos a buscar una moto cada ¿Quita, uno. Guita, guita, ¿qué guita, guita. Guita, guita, quiero, quiero. No veo nada. Pará, pará, porque se me escapó un tiro, eh. Hay que buscar. ahora la poli. <ríe> Ay, bueno, la voy a tener que matar, eh. Sorry. No, Nacho. Pará, pará, pará. Come, come, come policía, come policía. Ah ah, ah, ah, ah, Guarda este que quedó. acá Pero por qué no le puedo disfurar Cuidado! Hay un cara! Tatatata! Tatatata! Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Che estamos Uy, hasta, hasta las bolas! Estamos en ¿eh? la cabeza! Boludo, pero vamos a escondernos pelotudo! Ah, ah, ah, Acá Aquí hay un auto, aquí hay un auto! Auto auto de la poli Oye está todo... No, no, está hecho mierda, no, no, está hecho mierda! No, no, no! Vamos no, a no. no. no, robar el auto de este ateo ¿Qué onda? Te voy a No, No, a ti, No, no, no, no, no pelotudo! Chao. pero pelot... ¡Ah hijo de puta! <risa> ¡Subite! ¡Subiste! ¡Espera! ¡No, ¡No puedo! ¡Subite! ¡No! <risa> ¡No, pero pelotudo! ¿Vos querés que te pegue? <risa> Queda la concha de tu madre, lo voy uy, a jugar. ¡Dale que polita, dale piensan... no, que helicóptero! ¡Así le da el chango! trataba de subir, ¿no? Ay, no, mira. Yeah! uy, no, no, no, no, no, no! No! Escuchame, ¿sabe manejar? Mira. Ahí va. Pero. ¡No! Boludo, es muy difícil. Salí, salí. ¡No, no, no! no qué chacha de la vaca! ¿Por qué siempre sos vos? Porque el pelotudo número uno soy yo. Pero moréis siempre vos, boludo. ¿Vamos a agarrar dos motos? Sí, sí, sí. Sí, me da como siempre, te moréis vos, nada más. Elegí a la mina ahora. <risa> no, sé qué viejo. Qué oh, el viejo quico. me dejó ¡No, qué hijo de puta! Olor un olor insecticida. <ríe> ¡Concha de tu madre! <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> LOL, <ar> Rolf. <ríe> dale, dale, dale, dale, dale, sacerdote, venga. Ponernos trucos. Dale, pelotudo. ¡Ponernos trucos! ¡Ya los puse! ¡Ah, no! <ríe> LOL. <ríe> Soy un viejo. Listo, bueno, pará. Hola. Vení, vení. Vamos a buscar dos motos. Ahí voy. ¿Qué mira la puta que te parió. Puto. <risa> Empezaron a cagar a tiro a la gente. Por... ¡Ay! Acá, acá, acá, hay uno. ¡Ay, era una policía, la concha de la vaca! <risa> no, ¡Mátalo, mataron, bueno. mataron. Ya está, ya está. Que no haya evidencias. Listo. Chupela putos. Vamos a buscar otra moto. ¡Chúpela! Motos. Negros de mierda. Ah. No, mirá, soy un viejo recapo, boludo. Me imagino un sacerdote, boludo, Mi Padre gracias, Estoy <risa> cansado, fui preso injustamente muchos años. <risa> ay, esa, ay, moto, ay. ¡Esa moto, esa moto! Ahora espera, que policía. Necesitamos una moto, boludo. Tru. <risa> Ups. <risa> ¡Allá, allá hay una moto! ¿No mueren las motos? Qué paja. ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está. Bájate. Ni en pedo, me voy a bajar yo. No, mátalo primero, mátalo, mátalo, mátalo. ¡Ah, boosted, buste! ¡No, te va a bustear ¡Soltado! <risa> último intento. Último intento, gente. Este va a ser un video un poquito más largo. Para, pa, pa, para, pam, pam, para, pa, para, para, <risa> para, para. El cuchillo de pam. Poné trucos. A ver, ver ponerse ahora. Ahí está. ¿Ya está enfermo? Manas infinitas, Vamos Vamos a traer el juego, boludo. Listo, vamos a mandar Pará, ni, ni, ni. tratemos de buscar dos motos sin matar a nadie. Soy un viejo retorio, boludo. ¿Qué miraba, cómo, sí. eh? Ah, sí. Uh, pensé yo. Ya <risa> ya, no. de... ya, ya tú. <risa> Ay, boludo, <risa> te bugaste. <risa> pude... <risa> Me quedé raro. Soy un viejo. <risa> soy un viejo con artrosis. A ver, no, ahí. boludo, para. Eso que... es un edificio. <risa> <¿Qué> no, Ron, <risa> eso es un edificio. Mirá, tenés el, el gas verde de. Ya te el coche. Ah. No. Uh, pará. Pegó mal el fa. Pero la concha de tu hermana, boludo. ¡No! ¡Es pegó mal el faga! ¡Ah! Cuidado. Boludo, ¿por qué me da tanta risa? Vale, pero otra vez la policía, no. boludo. Bueno, pará, vamos corriendo. Y un viejo y un negro peleando en la no. calle. O sea, más irreal y imposible. Ay, hay un no. sacerdote y si llegué en la calle. Poco... ¡Pue! Bueno, gente, esto fue muy largo, así que vamos, vamos a... a hacer a otra parte. Así que nada, chao gente, nos Hasta vemos luego. en la próxima.